Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo a todas las personas que están viendo este video. Pero antes que nada quiero disculparme por si tengo pequeños errores con este video, ya que no estoy acostumbrado ni familiarizado a ver una cámara. Entonces me hace difícil ver el lente de la cámara para que salga bien este video. Pero espero con la ayuda de Dios que a pasar el tiempo y muchas muchos videos que haga más adelante, eh, pueda mejorar esta situación. Antes de empezar este tema, quisiera decir, ¿dónde está tu mirada? Acerca de las situaciones, ¿no? Pero quiero agradecer primeramente a Dios por darme el privilegio de compartir algunas cosas que he aprendido de mi vida diaria. Y también quiero, estoy muy contento porque he visto muchos amigos y familiares que les ayudó el mensaje anterior. <coughs> y quiero comentarles que me llegaron tantos mensajes en Messenger que me preguntaron acerca de la situación que estamos viviendo. <coughs> Una de las preguntas que más me hicieron es, ¿por qué no le tengo miedo al coronavirus? Y déjame contarte cuál es la razón de no tener miedo primeramente quiero contarte que algo del miedo el miedo es muy malo en nuestra mente así como la depresión el estrés baja las defensas del cuerpo y disminuye los leucocitos o bien conocidos como glóbulos blancos estas son las células que defienden de posibles enfermedades a nuestro cuerpo para mí fue muy difícil controlar el miedo, pero cuando tú aprendas a meditar estas cosas te, no te van a afectar porque estarás lleno del Espíritu de Dios y sabrás en quién confiar. ¿Pero te has preparado para estas situaciones? Antes de seguir déjame decirte que Dios creó un libro acerca de cómo alimentarnos y también de cómo cuidar tu salud pero muchas personas consideran estos libros una ley. ¿Tú qué opinas? ¿Es una ley o una bendición? Tener un libro donde Dios nos dice cómo alimentarnos y cómo no contraer enfermedades es lo más maravilloso que nos pudo haber dado. Solo que a nosotros no nos gusta leer ni obedecer porque pensamos que todo lo sabemos. Muchas veces preferimos un medicamento para solucionar nuestras enfermedades que comer sanamente. Esta es la razón por la cual cambié mi estilo de alimentación, ya que muchas personas me dijeron fanático, o la frase más común que usan es, pero si de algo nos vamos a morir. Entonces mi pregunta es, ¿por qué le tienes tanto miedo al coronavirus si igual de algo se van a morir? Muchos de nosotros no sabemos valorar la vida que Dios nos da hasta que estamos a punto de perderla. No sé tú si crees en Dios o no, pero yo sí, y déjame decirte lo que pienso. Dios nos llama al arrepentimiento para dejar el pecado a un lado y seguir el camino de Dios. Muchos piensan que Dios es religión y no es así. He estudiado un poco las escrituras en inglés y en hebreo y en español. Y he visto de la manera que tú lo quieras ver que Dios te da un estilo de vida. También aprendes cuál es el carácter de Dios. Pero lo más lindo que puedes encontrar y maravilloso es su gran amor sincero, que nos da, porque Él dio a su Hijo para ser sacrificado por nuestros pecados. En su palabra dice que cualquiera que creyera en Él y guardara su palabra será salvo. El que dice que Dios es religión, no ha conocido a Dios realmente. No tengo miedo al coronavirus, porque Dios dice que a sus hijos no tocará plaga alguna. Yo creo esas promesas, y si sí, mi Dios, y si no, mi Dios sería un mentiroso, pero mi Dios nunca miente ni se arrepiente de las promesas que a sus hijos da. ¿Te has preguntado por qué los judíos se multiplican muy rápido y a lo mejor les tienes envidia? Pero déjame decirte que a, a ellos también les dio una promesa. Y te invito a que busques en tu Biblia o en, o en internet el libro de Génesis, donde Dios le promete a Abraham que contara las estrellas y las podía contar. Y le dijo, así será tu descendencia, ahora ve a tu alrededor. Por donde quiera que camines vas a encontrar a un judío. Esa promesa se la dio a Abraham porque cumplió los estatutos y leyes de Dios. Si tú algún día tienes la oportunidad de leer las Escrituras, no te dejes llevar por lo que dice la gente o la religión. Déjate llevar por lo que Dios dice en su palabra. Él te mostrará las promesas y el amor y muchas cosas más que te hará cambiar tu vida. Para entender, debes dejar todos esos malos hábitos que llevas en tu vida para tener luz en medio de la oscuridad. Si tú fueras alguien y tuvieras dos horas haciendo ejercicio, pero saliendo pasas por una hamburguesa, una soda, o llegas a tu casa simplemente... Y vas y agarras una caja de chocolates y te la comes toda. De nada te sirvió hacer ejercicio. Así pasa con nuestro Dios. Él no quiere que vengas llorando, pidiendo cuando ves las dificultades. Pero cuando pasa todo esto a la normalidad, te olvidas de Dios. Es mejor que seas frío o caliente pero no puede ser tibio porque Dios te vomitará de su boca. Dios en su palabra nos dejó las instrucciones para llevar una buena calidad de vida y por nuestra glotonería, desobediencia, son las consecuencias que tenemos en nuestras vidas. Porque siempre el ser humano quiere contradecir a Dios en sus instrucciones. Él quiere que cambies tu estilo de vida para que no te caiga ninguna plaga. Si meditas su palabra de día y de noche, llevarás un buen estilo de vida y serás luz en medio de la tormenta. este es mi argumento, amigo y amiga, acerca de lo que pienso del coronavirus. Muchos me dirán, negligente, pero las promesas de Dios siempre las cumple. Y eso es porque... Por eso que comparto de cómo lograr el éxito total en tu vida. A pesar que vengan las tormentas, si tú tienes la mirada en Dios, nada te pasará. Pero déjame leerte un relato que lo vas a encontrar en la Biblia, en el libro de Mateo 8.23. Esta esta cita es muy bien conocida porque ya la han leído otros pero déjame leerla de nuevo dice y entrando entrando él en la barca sus discípulos le siguieron y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca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 y se hizo gran bonanza ahora si nos vamos a las traducciones que son en griego y después en inglés que lo tradujeron, bonanza quiere decir que hubo tranquilidad, hubo paz ahora si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta porque dice y los hombres se maravillaron diciendo qué hombre es este que a unos vientos y el mar le obedece ¿Ven? Si nos damos cuenta, Dios nos da la tranquilidad, la paz interior que nosotros necesitamos. Este relato este relato nos muestra que si dejamos de mirar a Dios, vamos a ver las tempestades, vamos a tener aflicciones, vamos a entrar en miedo y en pánico que podemos hasta llegar a quitarnos la vida nosotros mismos. Tengo muchos amigos y conocidos que por el ego y el orgullo no quieren que les hables de Dios. Pero déjame decirte que sin Dios no somos nada, pues polvo somos y a polvo volveremos a ser. Vi algunos presidentes que glorificaban el nombre de Dios y entendieron que el único que tiene el control de todo esto es Dios. Pero ¿sabes algo amigo? Yo sé cocinar un poco, y les puedo pasar una receta de un platillo magnífico que tenga yo. Pero al tú hacerlo, no te quedará como yo lo preparo, porque te faltarán los ingredientes secretos. Digo esto porque ya lo he comprobado. Un presidente dijo que tenía, tenía que ayunar todo el país, y estoy de acuerdo con lo que él dijo, pero les faltaban los ingredientes secretos. ¿Y cuáles son esos ingredientes secretos? Te vuelvo a invitar otra vez que leamos Mateo 17 y 19. Dice así...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 pero este género no sale sino con oración y ayuno. Si te das cuenta, una de las cosas que dice uh, aquí este, esta cita es que habla de la fe, de la oración y el ayuno. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Sabes qué es la fe, qué es la oración y qué es el ayuno? Amigo y amiga. No sé si tú sabes, pero para eso estoy haciendo estos videos, para compartir contigo lo que yo he aprendido de, de la Biblia. Pero si te interesa saber qué es el ayuno, qué es la oración y qué es la fe, te invito a que me dejes un comentario o también dejaré mi link de mi Facebook donde me puedes con, contactar. Para hacerme las preguntas que tú necesitas. Pero antes de, que, antes de terminar. Quiero que leas el libro de Éxodo. Y medites también estas palabras. Cuando Israel desobedeció a Dios. ¿Qué les empezó a suceder. Cada vez que se alejaban de Dios. Les empezó a venir aflicciones. En su vida. Déjame decirte que estamos haciendo lo mismo en estos tiempos. Y Dios nos llama al arrepentimiento eterno, no solamente temporal. Él quiere que cambies tu vida y guardes sus mandamientos, estatutos y leyes, así como lo hizo Abraham. Por eso, Dios nos hace una promesa que a ninguno de sus hijos tocará plaga alguna. Y esa promesa que hace es para darte bendición en tu vida para siempre. ¿Tú crees en esta promesa? ¿Y quieres recibir esta bendición? ¿O quieres seguir tu vida que llevas con pánico? Muchos de nosotros tenemos ojos pero no vemos, oídos pero no escuchamos. Déjame decirte que yo también paso aflicciones todos los días de mi vida como ser humano. Y muchas veces les he contado a, a familiares, amigos cercanos, pero en vez de mejorar mi situación, empeora. No sé tú si quieres seguir viviendo así, pero yo he aprendido a meditar con mi Creador. Y esa es la razón por la cual tengo paz en mi interior y estas plagas que vienen son apenas el comienzo de las que vendrán. Y quiero preguntarte, amigo y amiga, ¿estás tú preparado para las siguientes plagas que vendrán? No quiero asustarte, porque ese no es mi motivo. Desde pequeño, siempre vi a mi padre cómo ayudaba a la demás gente, y siempre me he sentido orgulloso de algunos principios que tiene mi padre. Por eso, siempre me preguntaba qué puedo hacer yo, para ayudar a las personas. Y cuando vi que mi familia y amigos en esta situación de la soledad, sentí que Dios me llamó para poder compartir lo que he aprendido. Por eso, este día te quise compartir acerca de cómo no tener miedo del coronavirus y dejar, y déjame decirte un consejo. Al transcurso de mi vida he investigado muchas cosas de todo esto. Pero hoy vengo a compartirte acerca de la alimentación que puedes llevar. Una de las cosas que te puede ayudar y son antibióticos naturales es acerca del ajo, la cebolla, el ginger, el limón. Y tú lo puedes investigar en internet los beneficios que tienen. Ahora, también tú puedes hacer muchos de estos antibióticos en jugos, jugos verdes que te ayudan a purificar tu cuerpo y a, a levantar tus defensas para no contaminar, contaminarte de los virus. Amigo y amiga, si tú quieres que yo te dé información acerca de estos antibióticos naturales, te invito a que dejes tu comentario y no olvides darle like a este video y compartir con tus amigos y amigas y familiares. Yo hice este video para poderte ayudar y tener la confianza que hay un Dios Todopoderoso que tiene el control de todo esto. Yo no soy por mí mismo que hago estas cosas, sino comparto lo que he aprendido del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra y me manda a compartir con ustedes y con los demás que están a mi alrededor. Antes de terminar quisiera decirte algo a pesar de la situación que estamos viviendo amigo te pido que no dejes de amar a tu prójimo que a pesar de las situaciones que estamos viviendo, tengas compasión de los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a que nos amemos unos a otros. Y es lo único que, que te puedo decir acerca de esta situación del coronavirus, ¿por qué yo no tengo miedo? El título es ¿Dónde está tu mirada? Y donde esté tu mirada, ahí es donde... Va, vas a tener la fe si tú tienes fe en Dios Dios es el que te va a iluminar lo que tú debes hacer en tu vida te invito amigo que, que este día tomes este video para reflexionar en tu vida qué cambios tienes que hacer para agradarle al Señor qué cambios tienes que hacer para que seas beneficiado tú no las demás personas, no el vecino, la vecina, sino tú. Cuando tú cambias tu estilo de alimentación, el único beneficiado eres tú. Eso yo lo aprendí porque mucha gente decía, no, es que eso lo dice una persona, eso lo dice la otra. Pero no, amigos, yo te voy a decir que el único beneficiado vas a ser tú. Por eso te pido... Este día, que tú reflexiones y que dejes el orgullo para que tú puedas entender estas palabras. Yo te mando un sinceramente abrazo y que Dios te siga protegiendo en tu vida, a ti y a tu familia. Y que Dios te bendiga. No pierdas la fe porque la fe muere al último. Te mando un fuerte abrazo.